Animales del autobús alegres van, alegres van, alegres van. Los animales del autobús alegres van por toda la.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 ¡Hijo! ¡Muy buenas noches! ¡Humpty Dumpty!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 Moteadas, sentadas en un tronco Comen insectos deliciosos Jump, jump Un asalto al agua Donde está fresco y lindo Ahora hay cuatro ranas verdes Ranas moteadas Sentadas en un tronco Comen insectos deliciosos Yo Un asalto al agua Donde está fresco y lindo Ahora hay tres ranas verdes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 La granja tenía patos, ey, ey, oh. los patos bebían en un estanque, el sonido que hacían era cuac, cuac, cuac, el viejo MacDonald tenía una granja. Tenía ovejas ey, ey, oh. Las ovejas vivían en un establo Ba, ba, ba es el sonido Lo que hacen es mu, mu, mu, viejo Mac